Hola chicos, espero que estén bien. El día de hoy es un vídeo especial ya que voy a empezar a subir vídeos otra vez. Eso si no diarios como antes pero sí si cada viernes ya que pierdo mucho tiempo grabando y editando. También quiero decir que no voy a subir tanto Geometry Dash ya que ya llené todo mi canal de ese mismo juego y se ve algo raro tomando en cuenta que antes subía diferentes videojuegos y se veía muy repetitivo y predecible subir puro Geometry Dash. Mañana voy a subir lo que podría ser uno de los últimos vídeos de Geometry Dash. Pero mejor no digo nada porque hace tiempo dije que ya no lo iba a subir y lo que terminó pasando fue que empecé a subirlo como loco. Sin nada más que decir espero que les vaya bien, nos vemos mañana y el viernes para un nuevo vídeo adiós.